Los que integramos el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, lamentamos la pérdida de nuestro compañero y fiel amigo Proteo. Has cumplido la misión. Gracias por tu heroica.